Who are you and you and not the one in your way? And then I think about myself and I stayed I'm a pretty person, gonna your bright wife. I'm a freak in the sheets, but I got close. I'm a grabbing that. Hola gente como andan, yo soy Agus Gui, y hoy estamos en un nuevo video en el que les voy a enseñar a hacer bar ride muchos me lo pidieron por instagram y hice una votación y bueno, ganó este truco vamos a empezar primero tienen que usar casco porque es un truco que requiere mucho equilibrio mi primer tip que voy a dar perder el miedo Tenés que perder el miedo a, la... a saltar del asiento al manubrio y siempre que saltas, tenés que pararte en la parte final de los puños o sea lo más abierto posible al manubrio, así tenemos más estabilidad porque si se paran estando muy cerca del stem no van a tener control para manejar la bici estando arriba Para parar el miedo primero les voy a enseñar algo que a mí me sirvió muchísimo que bueno es primero antes de subirse al manubrio practicar este movimiento y saltar de la bici pasando el manubrio tienen que practicar eso muchas veces para así perder el miedo y bueno poderse subir de una vez por todas al manubrio como segundo paso una vez que ya tienen ya saben saltar les voy a mostrar cómo se tienen que subir al manubrio Tienen que saltar y quedarse arriba del manubrio agarrando los puños. No intenten soltarse rápido porque no les va a servir nada. Porque es un truco de equilibrio y requiere tiempo. Otro tip que les voy a dar es que fíjense en el manubrio que tienen, porque hay manubrios que son de menor calidad y bueno, al subirse con el peso lo pueden romper o quebrar y se pueden lastimar. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería todos los pasos juntos. Una vez que se paran en el manubrio, intenten mantener los brazos de esta forma, así hacen equilibrios y las piernas más inclinadas y hacen equilibrio con la parte del cuerpo, digamos. Porque si se paran y si caen estables así como si un soldado, no van a tener equilibrio para nada. Ahora quiero que miren bien cómo salto y cómo levanto las piernas y los brazos. Fíjense bien esto. Intenten, una vez que están arriba del manubrio, ya parados con los brazos sueltos, eh, mirar el piso, porque si miran adelante les va a agarrar miedo y bueno probablemente pierdan el equilibrio y se caigan para atrás. Bueno, por si tienen miedo a saltar de los pedales al manubrio así con un salto, les voy a mostrar otra técnica que bueno, a algunos capaz les resulta más fácil y a otros más difícil ya se las veo mostrar igual se suben al asiento ponen un pie y hacen el impulso para subir al otro para los que ya están más experimentados con el truco y ya bueno les aburre saltar pueden usar otras técnicas para saltar que ni siquiera a mí me sale, pero lo vamos a probar acá en cámara a ver si me sale. Seguramente me dé un montón de palos, pero vamos a intentarlo igual. Que es de balance, subís al manubrio. Vamos a probarlo. Ni siquiera me sale, pero bueno. Otra forma que pueden de subirse es por si se aburren, que es así, de los pedalines. Acuérdense que es un truco que requiere práctica todos los días y con el tiempo va a empezar a salir. No se tienen que apurar a pararse en el manubrio y tienen que saber que es puro equilibrio este truco y tienen que perder el miedo totalmente porque si no, no les va a salir para nada. Y acuérdense si pueden usar el casco y bueno, el barbijo, obviamente. Ya sé que no puedo ni respirar, pero hay que usarlo igual. Bueno, tenemos un voluntario que se va a animar a hacer el truco. Hacerlo despacio, por favor. ¿eh? <risa> <risa> y me parece que acá hay otro voluntario. Oh, wow. Dale, dale, dale, dale, te quiero ver. ¿Qué le pasa? Aprende un huevo, bro. Pará, pará, pará. A ver. ¿Y el otro qué le pasa? Agarré un huevo. ¿Cómo que te agarraste un huevo? Sí, con el asiento. Y por acá hay otro voluntario más que quiere hacer el truco. Dale, bro, eh, dale. <risa> bueno, viene ahí perro, viene ahí. Bueno gente, esto es todo el video y espero que les haya gustado y les sirva como siempre. Y bueno, me la dan saber en los comentarios y cualquier duda que tengan, bueno, me escriben ahí se los voy a responder. No se olviden de seguirme en Instagram, acá arriba. Eh, bueno ahí me pueden hacer preguntas y también hago encuestas sobre vídeos para hacer y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chao 在那里